Lo ponen a punto en la Federación con lanzamiento de misiles y torpedos en el Mar Negro. <risa> Portavoz de Exteriores de Rusia, María Sajarova, envía nuevo mensaje de zafita a la OTAN y pide que renuncie. Putin y Lukashenko se reúnen y hablan de cooperación militar, incluyendo temas del despliegue de armas estratégicas. Avances de cómo va el conflicto ruso-ucraniano. Detalles de lo que fue la visita de Zelensky a Polonia. Algunos detalles especiales que están hablando comentaristas militares Rusia está desarrollando un aniquilador de satélites espaciales la base es el MiG-31 según los medios eslavos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron dice que nadie puede desplegar armas nucleares en el extranjero aunque el norte las tiene en Europa y Turquía crisis entre Líbano y Siria por en las últimas horas les tengo detalles relevantes los invitamos al contexto de las noticias a que se quede hasta el final del video Muchísimas gracias a ustedes por la audiencia y este es el contexto de las noticias para hoy Estas son las noticias de hoy Escuchen este dato relevante de las últimas horas, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia recientemente respecto a las acciones colaborativas que viene haciendo el bloque militar con Ucrania que dirige James Stoltenberg Según la funcionaria Zaharova. dice que este organismo la NATO hace todo lo posible para que el mundo sea más peligroso y de hecho una amenaza con la seguridad de Rusia María Sajarova habló del Consejo de Seguridad de la OTAN realizado recientemente el 4 y el 5 de abril en pocas palabras María Sajarova dice que el bloque militar se está expandiendo más allá de sus responsabilidades tradicionales en el espacio euroatlántico y dijo que esto recrudece enormemente el conflicto en torno a Ucrania María Sajarova dice que el norte, la China, coquetea con Japón y Corea del Sur y traman planes de militarizar el Ártico. Se está haciendo lo posible, según Sajarova, para que el mundo sea aún más peligroso, para no dejar la oportunidad o impedir la existencia de los centros de poder alternativos capaces de socavar la hegemonía occidental. Según está diciendo la funcionaria del Kremlin, recientemente la sociedad y la OTAN son incompatibles. Solo se puede tener una sola conclusión a sus 74 años, el bloque debe renunciar y debe retirarse. Y con respecto a la entrada de Finlandia, ha dicho que esto es un atentado contra su país porque va en contra de los intereses y la seguridad de Rusia, dice Zaharova. ¿Podemos sacar una conclusión? ¿Usted la tiene? Ahora, escuchen porque hace pocas horas se ha reunido el presidente de Rusia y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que asistieron a la reunión del Consejo de Seguridad del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia. Dentro de lo que se destacan de las declaraciones que emitió Vladimir Putin, dice destacar 28 logros conseguidos en los sectores catalogados como prioritarios aprobados durante el anterior Consejo Estatal en el 2021, asegurando que Rusia y Bielorrusia seguirán unificando el mercado del gas y del petróleo mientras se prepara un acuerdo del mercado único de la electricidad y asimismo hablaron sobre acuerdos de cooperación sobre la base de la defensa y la de lado, el líder bielorruso ha dicho la importancia de aplicar el Tratado de la Comunidad de Bielorrusia y Rusia, firmado en 1996. Un documento de integración que formó el proceso de integración de los dos vecinos. Tras la reunión de las dos partes, firmaron este documento con el fin de avanzar en la integración de cooperación entre estas dos naciones. Recordemos que el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Choigo, lo habló, lo anunció. También que Bielorrusia recibiría a los populares Iskander, pero también, según el jefe de la cartera de la defensa, ha dicho que han entregado los aviones MIC con capacidad para lanzar los hipersónicos Kinsal, ambos elementos mencionados con capacidades técnicas y nucleares. Con lo cual, según la apreciación de varios expertos, se dice que desde Bielorrusia estarían apuntando a varios territorios de la alianza. Se dice. O se habla de Polonia, Reino Unido, Rumania, Eslovaquia, Finlandia, Suecia, Hungría, si se le da la idea de resbalarse, República Checa y en fin a todos los países bálticos. Es de recordar que los misiles Iskander tienen una capacidad de 500 kilómetros de cobertura y son utilizados para arremeter contra objetivos terrestres como bases militares, búnker, puentes y, dígase, cualquier otro objetivo estratégico. Algunos expertos aducen que en su defecto las acciones de la OTAN de expandirse al territorio de la frontera rusa conlleva a la defensa de Moscú y a la utilización de armas tácticas y estratégicas y por eso Rusia es un país que está con la mejor ubicación para poder realizar cualquier tipo de misión de respuesta en caso de una ataque a gran escala a la federación. Una característica que es bueno darla a conocer, amigos. Los Iskander causan preocupación a los gobiernos del bloque porque en el caso de ser lanzado a algún país o a Ucrania, este misil no puede ser detectado ni derribado por los sistemas de defensa ni de Ucrania ni de ninguna otra nación porque... Hasta ahora no hay sistema creado para su detección y destrucción en el aire, por lo que señores está previsiblemente visto que desde la OTAN van a estar a las puertas de la federación, van a empujar para esto y los expertos están a la espera de los pasos de Moscú y lo más seguro es que dicen podría darse una respuesta ante esta situación con algún equipo estratégico y sería el inicio de la escalada con Occidente, sería el desenlace que prolongue el conflicto. Y extienda esto a otros puntos según los expertos militares. Noticias referentes a lo que está sucediendo con el conflicto entre rusos y ucranianos esto sucede recientemente según los diarios eslavos el, el ministerio de la defensa de rusia ha sufrido un revés en la zona de marinka allí un avión de las fuerzas aeroespaciales rusas su 25 se ha estrellado en esta zona según las imágenes que están siendo presentadas a través de las redes sociales cuando realizaba maniobras de ataque contra puntos militares ucranianos información que está siendo entregada de último momento por corresponsales del canal telegram militares de la primavera rusa al parecer aunque no hay informes del ministerio de la defensa de de Rusia los editores militares están hablando que el derribo de la aeronave se produjo como resultado del juego antiaéreo de Ucrania que arremetió contra el sistema de misiles MAMPAD contra la aeronave rusa. Todo indica que el piloto de la aeronave habría logrado eyectarse, pero se desconoce su destino. Repetimos, esta información es extraoficial, aunque no hay informes aún hasta la hora que estamos grabando el video por parte del Ministerio Ruso de la Defensa sobre los avances rusos en Marinka. Se dice que es uno de los más difíciles que ha tenido que enfrentar el ejército ruso, puesto que esta zona es una de las donde el ejército ejército de Ucrania ha fortificado en las últimas semanas para repeler el avance de las tropas rusas pero a pesar de todo el panorama que hay y las batallas en la zona dicen desde los destacamentos de Rusia que se lucha por el control de este asentamiento por su parte Kiev dice que a esta hora se desplazan más tropas para ayudar a repeler la ofensiva de los rusos sobre estas fortificaciones de otro lado se sabe que el ejército ruso ha asestado duros ataques masivos contra las fuerzas de contra de Ucrania frustrando los planes del ejército ucraniano para avanzar en una contraofensiva en Bakhmut esto debido a la fuerte arremetida por parte del ejército ruso y el grupo paramilitar de asalto Wagner en la zona de Konstantinovka, en el suroeste de Bakhmut al parecer y según los editores militares de desde las fortificaciones rusas, habrían tenido información de una contraofensiva que se estaba preparando y el inminente cerco que se haría a los Wagner. Sin embargo, todo indica, según el Ministerio de la Defensa de Kiev, se informa que el ejército ruso logró arremeter contra los suburbios del suroeste de Konstantinopka. Según Kiev, las tropas ucranianas repelen los ataques pero la situación es bastante complicada por el aumento de las arremetidas utilizando artillería pesada por parte del ejército ruso. Se sabe que desde esta dirección que el comando ucraniano planeaba iniciar acciones de contraataque e intentar rodear a las PCM Wagner. sin embargo, en el informe que ha entregado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informaron que el ejército ruso atacó los suburbios del suroeste de Konstantinovka, Alessandro Sultino y Bellalagora. Las tropas ucranianas informaron que pudieron repeler el ataque, pero que esta dirección es muy importante poder repelerla. Lo más probable, dicen los editores, que el comando ucraniano planeara lanzar la ofensiva a través de Kurdimovka, desbloquear artiomox desde el sur y rodear la ciudad y comenzar a avanzar hacia Svitrodarsk y Popasnaya. sin embargo el ejército ruso eh, tenía información de este plan y ahora lo tratan de interrumpir y de aplazar con ataques contra esta zona de Konstantinopka hasta la fecha, la situación en Bakhmut se desarrolla de manera crítica para las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que los combates están en marcha en toda la ciudad, en la parte occidental de la ciudad. Hasta el momento se conoce que los wagneristas controlan el 70% y 30% de las fuerzas ucranianas. Destacamentos de asalto de la PCM Wagner han roto líneas defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la parte occidental de Bakhmut. Se producen intensos combates. Los soldados de esta compañía militar asaltan en la parte occidental de Arteomox, los Wagneristas recién vinculados comenzaron un asalto en la dirección oeste, hay avances en algunas áreas y el ejército ucraniano está en estos momentos replegándose en algunos puntos incluso fuera de los límites de la ciudad y en el momento continúan los combates por el control cerca al estadio Metalurk el hotel Bakhmut y la estación del Trek Bakhmut 2. Sin embargo, a pesar de una serie de informes de que el estadio y el hotel estaban bajo el control de las PCM, aún no ha habido confirmación oficial, lo que es muy probable es que puede deberse a que los combates siguen en curso en toda la ciudad. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan transfiriendo refuerzos desde la parte occidental de Arteomos y no abandonan sus posiciones sin luchar y aún siguen resistiendo porque en algunos puntos han llegado también eh, equipos occidentales para poder eh, que le lleguen a las zonas críticas donde está el ejército AFU. Se continúa hablando de la guerra y tras el encuentro que mantuvo el ministro de la Defensa ucraniano con su par griego, aseguró que su país y las tropas de Ucrania están preparando una contraofensiva contra los atacantes rusos, lo que incluiría... El entrenamiento de las tropas y evaluar cómo prever el material de que llegue a los aliados, eh, dijo específicamente el ministro de la defensa Ucrania, Alexei Rechnikov, que realizó estas declaraciones como decía en una comparecencia ante la prensa para o tras reunirse con su homólogo griego. Todo esto sucedió en Atenas, donde... Se encuentra de visita mientras en Ucrania las fuerzas rusas han pasado a la ofensiva a la zona del Donbass y tratan de controlar por completo Bakhmut. Aunque, según los medios griegos, el propósito de la visita del ministro de la Defensa de Ucrania en Atenas era pedir más ayuda militar al gobierno. Ninguno de los dos ministros se refirió a este punto durante la comparecencia allí en Atenas. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Se sabe, en las últimas horas, Rusia estaría desarrollando un aniquilador de satélites espaciales con base en el MiG-31. Se estaría desarrollando este complejo de antisatélite en la federación que continúa trabajando en la creación de sistemas de antisatélite, como por ejemplo, los complejos que se nombraron, es el complejo antiespacial El Contact, basado en el caza interceptor MiG-31, el sistema láser de combate A-60 Sokol en el ONG, Basado en el avión de transporte IL-76 y el sistema de láser de combate pds -BET. El desarrollo de este nuevo complejo basado en aeronaves. Diseñado para destruir naves espaciales de órbita baja, se basa en reserva científica y técnica existente y las tecnologías recientemente desarrolladas. El trabajo de un sistema similar basado en el avión de transporte MiG-31D y el misil 79 6 Contact, que ha estado en marcha desde 1984. El comandante... Jefe de la Fuerza Aérea, anunció el trabajo en curso sobre la creación de un sistema de misiles antisatélite basado en el aire que fue reanimado para resolver tareas de defensa antisatélite. El avión portador de armas láser A-60 basado en el avión de transporte IL-76MD comenzó a crearse en la Unión Soviética y el primer vuelo de laboratorio volador A-60 tuvo lugar en el año de 1981. Según fuentes, se suponía que el avión llevaría un láser de de megavatios a bordo para destruir satélites de bajo vuelo en 2016 el viceministro de la defensa ruso Yuri Borisov afirmó que el desarrollo del complejo A-60 estaba progresando en 2020 TNTK-IN Berieva ha emitido una patente para el portaaviones desarrollado de un sistema nacer de combate que incluiría modelos de computadoras de un avión basado en el transporte militar IL-76 MD-90A. Por lo tanto, según este artículo del de diario Slav Sputnik, Rusia continúa trabajando en la creación de sistemas de guerra antisatélite incluyendo el desarrollo del complejo antiespacial CONTAC basado en el MiG-31 y los sistemas láser de combate basados en el avión IL-76. Los sistemas antisatélites se podrían utilizar para defenderse de las naves espaciales enemigas así como para destruir objetivos en tierra. El uso de este sistema láser de combate permite destruir satélites de bajo vuelo y vehículos aéreos no tripulados del de enemigo. Ahora, señores, nos llama la atención detalles aparte de lo que fue el agradecimiento de Zelensky a Andrei Duda en su visita a Polonia, que los medios occidentales no lo van a dilucidar. Hay un detalle que están hablando los expertos militares y es el tema del desgaste que viene teniendo el ejército de Ucrania contra Rusia. Así como se está diciendo que pudo haberse hablado del envío de tropas polacas al frente de batalla. Y es que el norte, señores, dicho por expertos militares, necesita y urge de una contraofensiva que obtenga resultados favorables en el tema de la recuperación de territorios para vendérsela a sus aliados y convencerlos de que esta es la dirección correcta porque sería una victoria contra los rusos que se está quedando Ucrania sin fuerzas y sin equipos occidentales para hacerle frente porque muchos de los que han llegado los han ubicado y han sido eliminados o también en su defecto han sido destruidos en el campo de batalla y el ejército ha sufrido grandes pérdidas afectando un poco el rendimiento y la defensa en las líneas del frente según lo están diciendo algunos portales extraoficialmente se está hablando de que allí en Polonia podría haberse hablado del envío de las tropas polacas al campo de batalla o en su defecto podrían haber tocado el tema de los envíos de las tropas o fuerzas de paz del bloque militar al frente. No es gratis que Polonia y Rumania se estén armando hasta los dientes y esperando el momento perfecto para hacerlos correspondientes para llevar a cabo con apoyos a Ucrania a una contraofensiva agresiva. Lleva, dice los expertos y que le dé una victoria a Zelensky sobre putin además que hay un trasfondo necesita el líder del partido demócrata una victoria para efectos de los resultados en los comicios del 2024 ya están haciendo a un lado al expresidente ahora les toca ir por una victoria contra rusia además esto le serviría para ir a convencer a los aliados para que aguanten el tema de las manifestaciones sociales y el descontento de los pueblos por los apoyos al conflicto, pero además de convencerlos del envío de tropas de paz a Ucrania. Es un tema que ya se viene discutiendo y la respuesta de Rusia pues sería llevar sus armas tácticas a Bielorrusia, que ya lo han hecho, y accionar el botón cuando las cosas se pongan calientes. Y por eso Zelensky ha sido enfático en pedir armas modernas, aviones modernos y presumentes de canales militares y analistas pidiendo mano de obra al frente ya que las pérdidas son bastante preocupantes para el ejército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 a sus enemigos y que pagarán el precio por cualquier agresión realizada en las últimas horas. Bueno y muchísima atención a esta perla de las últimas horas. Emmanuel Macron viajó a China y dijo a Xi Jinping... Que nadie puede desplegar armas nucleares en el extranjero, aunque el norte las tiene en Europa y Turquía. Es alguno de los titulares que tienen diarios internacionales. Eh, dice este contexto informativo. El líder francés ha hecho estas declaraciones desde China, donde se encuentra en su visita oficial. Y en donde el presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho lo siguiente. Ningún país, bajo ninguna circunstancia, puede desplegar armas nucleares en suelo extranjero, ha declarado este jueves el presidente francés Emmanuel Macron en rueda de prensa conjunta con el presidente chino Xi Jinping. No es China, sino Estados Unidos, quien envía armas a la zona de conflicto. Washington no está en condiciones de decirle a China qué hacer. Jamás toleraremos presiones o coerción de Estados Unidos sobre nuestras relaciones con Rusia. Cabe mencionar que el norte tiene armas tácticas en Europa y Turquía se trata de cargas con capacidad de 0,3 a 50 kilotones para la b 61 y 3 y B-61, 4 y están almacenadas en bases en 5 países. OTAN, Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía. En este contexto, el presidente Macron indicó que las armas nucleares deben quedar completamente excluidas del conflicto en Ucrania. En ningún caso se pueden desplegar armas nucleares fuera del territorio de una potencia nuclear, especialmente en Europa, aseveró Macron al señalar que la decisión de Rusia de desplegar armas en Bielorrusia es incompatible con las obligaciones de Moscú en virtud del derecho internacional. China y Francia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y potencias nucleares, dada su historia y compromiso con la independencia, deben trabajar juntas para mantener un orden internacional que puedan enfrentar los desafíos actuales, ha concluido el presidente de Francia, Emmanuel Macron en su visita a Xi Jinping. Lo cierto es que tanto Macron y Von der Leyen se reunieron con Xi Jinping y el gobierno chino pues prácticamente se mofó de esto que dijo Macron. Llama la atención que desde Pekín le han dicho a Macron que se olvida de que el norte tiene esas armas estratégicas desplegadas por varias naciones aliadas durante décadas en los países que les acabo de mencionar. Alemania, Bélgica, Turquía, Países Bajos, Italia, algunas apuntan a Moscú. Además, les están diciendo que se olvidan que el norte sigue empujando a Taiwán a una guerra con China y de eso no dicen nada al presidente chino expertos chinos también han dicho que desde occidente creen que aún tienen el control del mundo y están equivocados el mundo se ha salido de control del de norte y muchas naciones se han cansado de las acciones injerencistas sancionatorias contra ellas por eso han decidido tomar neutralidad y esperar a que llegue una nueva era que viene empujando fuerte a China y Rusia con el mundo multipolar hasta aquí dejamos las noticias. Muy amables a ustedes por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por su tiempo para nuestro canal y el apoyo con nuestra labor informativa. Les invitamos a que se suscriban, a que activen la campanita roja de notificaciones para que les notifique esta plataforma cada vez que estamos subiendo contenido. Y los invitamos a que nos dejen su comentario en la cajita de respuesta. Recuerde, para que nuestro contenido tenga mayor cobertura, nos acompañan con la manito arriba. Dios los bendiga y un abrazo para todos. Noticias Inter...